empezó la cuarentena en Bogotá. Las tiendas ya están re vacías. Ya no puedo comprar nada para este fin de semana. Entonces voy a morir de hambre para la cuarentena. Pero bueno, así es la vida. O perder mi pancita. Y la cola está grande. Vamos a ver si hay otras tiendas libres y que hay para hacer en la cuarentena. Bueno, seguimos siendo el miércoles de la antes de la cuarentena en el supermercado por lo menos que es menos famoso que el de uno hay comida entonces a comprar un poquito para sobrevivir y no perder mi panza mágica estamos el jueves antes de la cuarentena y mire la cola para entrar al carulla Así que estos, esos supermercados famosos como el de uno y carulla rellenos toca ir a mercados de los más... más de la esquina que están menos llenos. Aquí estamos en, la, en el parkway, ya faltan algunas horas antes de la cuarentena y apocalipsis uh, en Bogotá. Todos no tendremos vida desde la casa, se van a saturar el internet, espero que no, Y entonces vamos a ver, mañana pues creo que es los que tienen animales se los pueden sacar, será que se puede sacar a los peluches. Bueno, estamos en la noche, el éxito de la Caracas lleno también entonces, no sé hasta qué hora la gente va a intentar entrar, pero grave cómo está la situación para comprar comida en Bogotá ni empezó la cuarentena y ya no hay luces yo creo que mucha gente se conectó a la casa, le prendieron la luz y ya no hay luces, entonces no se puede salir, no hay luces es como el fin del mundo, ¿no? Pero bueno tal vez vuelvo a la luz con suerte y qué pena la calidad si no se me ve la jeta pero no es mi culpa que se haya ido la luz. Bueno, a volver a la casa y esperar estos cuatro días sin poder moverse, aunque mañana pues creo que voy a intentar moverme para comprar algo en la tienda. No, tener un poco de de sol un poco en la cara. Hoy es jueves, están las 10 de la noche, diez y media ya las calles empiezan a estar vacías bueno tampoco me voy a quedar hasta medianoche pero ya está todo vacío qué aburrimiento entonces ahí a la casa a cerrar las puertas y encerrarse que chévere la gente que tiene personas con quien compartir no como yo solo y que chévere la gente que tiene balcones yo lo no tengo tocar a mirar por la ventana o a mirar en cámaras en línea las partes del mundo para creerme afuera bueno vamos a la casa y miramos mañana primer día de cuarentena cómo nos va con este simulacro bueno yo creo que mañana es algo para comprar comida si no tengo como haré Es que no había nada en las tiendas tal vez mañana ya más. viernes estamos en el D1 no hay tanta mercancía pero por lo menos no hay Bueno, hoy viernes en la Caracas Está bastante vacía Pero no tanto al final Todavía hay taxis, hay gente un poco Acabo de ser el mercado Quería comprar un tapabocas pero no hay Y fui a la droguería Porque me corté Esos son los, los riesgos de estar en la casa Siendo hombre y solo Pues no saber, eh, no saber cortar No saber hacer nada, entonces, me lesioné eh, Pero bueno, entonces ya La cuarentena empezó pero... Veo mucha gente y al final es mejor así, no me siento tan solo Pero bueno, no estoy contaminando a nadie, solo que... Necesitaba comprar la comida y cosas para mi dedo Y ya, vuelvo a la casa Y... y qué más voy a hacer? Voy a mostrarles toda mi comida guardada para esos días Y espero encontrar un tapabocas porque... Ya nadie vende tapabocas Necesito tapar mi jetica, conmigo se llama tapajeta, me es bien bueno, no hay ningún restaurante abierto, pero todavía hay cosas abiertas, está el, el tostado lo vi abierto, el Oxo obviamente está abierto, entonces no está tan abandonado, vamos a ver mañana qué va a pasar. Bueno, va a ser de noche, ya salgo del Oxxo, compré mi agüita <coughs> y no, felizmente no, la gente no está tan en pánico y con paranoia en la calle, tampoco vamos a morir todos. Entonces sí, ahora voy a la casa y a cenar juicios en la casa, preparándome. No sé todavía qué voy a preparar, pero tengo hambre ya. Y eso que no hice nada, Y a hacer deporte en la casa. Entonces, infelizmente no hay tanta policía molestando. Y como pueden ver entonces el tostado también está abierto en el fondo. Está todo animado en mi, en mi barrio. Está todo chévere. No sé cómo será la situación en los barrios de ustedes. Me lo pueden decir en los comentarios. Pero sobrevivir, sobreviviremos a esto Ni el tostado Pero bueno, no vamos a comprar nada en el tostado Vamos a la casa Bienvenido a mi casa Voy a mostrarles que tengo de comida Para sobrevivir a esa guerra mundial Tengo muchos cereales en la mañana Los flips me gustan, los chocrapi también Muchos huevos Bueno, harinas, azúcar ¿Qué más tengo de comida? Mm, mm, mm, mm. Un poco de pan por si... Sí por si algo mi falsa Nutella de D1 bueno no hago publicidad pero está muy rica y barata Eso me parece mucho la Nutella ah, mucha harina papas para esta noche creo, para que no se un poco pasta y arroz y yo nada más ¿qué más voy a preparar? bueno aquí está la cocina <risa> chiquita porque es una parte de estudio y yo y ay pues claro la nevera también para que vean que hay para comer en la nevera. Repite el desorden: ¿Mmm, una compra para esta noche. ¿Mmm, ¿Qué es? Eso? Cebolla tarde esta noche. <risa> el postre, no soy niño, pero es rico. <risa> uh, algunas salsas que me quedan de KFC que, que las recibo, no las me gusta montar. Y um, salsa de boñosa, leche, agua que acabo de comprar, si ¿sí se acuerdan. Crema de leche, jamón, Coca-Cola y unas papas a la francesa o carne entonces entonces igual con esa si si no, hay suficiente comida pues puedo ir a las tiendas y ya, entonces espero que no, todos si te gusta el vídeo no, un like eh, si, si estás vivo pon otro like. no, mentira. no, no, no, no, no, no, no, no, no, la no, bueno, eh,